Remake, el arte de agarrar una película animada y de hacerla de nuevo pero con gente que no es animada, que es real. Ya todo el mundo sabe que los live action de Disney son malos. En esta serie de videos vamos a ver si esto es realmente así y si lo es, ¿por qué? En el video anterior descubrimos que el Rey León Remake no es tan mala como pensábamos. ¿Qué pasará hoy? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, en Original vs Remake, Pirocho. La historia de chepeto un viejito simpático que vive con su gato y su pescado en una casa llena de relojes. I wonder what time it is. Ah, Shepeto, sos tarado, ¿cómo vas a preguntar la hora? Tenés 200 relojes, qué tipo idiota. Bueno, Shepeto bueno, está tan solo y tan al pedo y tan cansado de hablar con los animales que se fabrica una marioneta y se pone a bailar solo en la mitad de la noche como un viejo loco. Cuestión que cuando se va a dormir le pide a la estrella fugaz que Pinocho sea un nene de verdad. Y cagate de risa. <risa> Aparece una dama mágica y ¡pumba! Lo vuelve un niñato de verdad. The gift of life is thine. Así que arrancamos con las comparaciones. Primero pero mucho, El diseño de la remake es igual igual al del original y, teniendo en cuenta que podrían haberla cagado siendo algo más realista, me parece bien que sea igual, no toquen nada, así está bien, no hay punto para nadie. De donde sí hay un punto es con Jepeto, que en la remake está interpretado por el mismísimo Tom Hanks. Eso ya sería motivo suficiente como para darle un punto a la remake, pero además le suman un trasfondo. En la remake Jepeto tiene un hijo muerto y por eso se fabrica una marioneta para reemplazar al hijo. ¿Estás? Lo hace quedar como un viejo psicópata Gepetto, pero por lo menos tiene una motivación. Además, el Gepetto del original era un poco psicópata también porque tenía un chumbo abajo en la almohada. Psicópata son los dos, porque no es normal bailar con un muñeco a las 3 de la mañana. Pero por lo menos este es Tom Hanks, así que punto para la remake. Con respecto a Pepe Grillo, el original es simpático, tiene un lindo diseño, re canudo. En la remake no sé por qué le pusieron una máscara, como si fuese el letterface, horrible. No tan horrible como el desagradable Puma Pero horrible igual Punto para el original En cuanto al desarrollo de los personajes Los dos Pepe Grillo son unos incompetentes Que hacen mal su trabajo y se quedan dormidos Así que no hay punto para ninguno Pero sí hay un punto para vos oh, mate. sí para vos Hay un punto si te quedás para el momento en el que te pido que te suscribas Este momento de mierda Así que si estás viendo esto, ve una buena suscribida al canal y una me gusteada y una compartida y seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch. Prosigo y prosigo con el Ala Madrina, el punto más polémico de este remake. Y obviamente el punto es para el original porque es rubia y aguante la raza Ari y la supremacía blanca. Bueno. Bueno no. Acá haga lo que haga, alguien se va a enojar. Si le doy el punto a la remake, me van a decir que estoy a favor de la agenda progre de Disney y su maquiavélico plan de destruir al hombre blanco heterosexual para conquistar el mundo. Y si le doy el punto al original, me van a decir que estoy a favor de la agenda nazi de Disney de los 40 y su maquiavélico plan de destruir a los negros y así destruir el mundo. Así que teniendo en cuenta que haga lo que haga, alguien se va a enojar, mejor voy a seguir mi corazón. Esto se puede entender únicamente con el corazón. El hada madrina original me parece la hada madrina más aburrida del mundo Disney, teniendo en cuenta que la mejor es la de la Cenicienta, que tiene este temazo. La de la remake también es aburrida, pero tiene algo a favor. Aparece menos. De hecho aparece una vez. Así que, por aparecer menos y por ende aburrir menos, el punto es para la remake y para la agenda progre de Disney y su maquiavénico plan de destruir al hombre blanco heterosexual para así conquistar el mundo. Bueno... Y si se van a enojar, vayan a enojarse a Twitter que tengo Twitter. Y un punto más para la remake por llenar de referencias los relojes de Jepeto. Supieron aprovechar muy bien la situación para hacer publicidad a las otras películas de Disney. Bien ahí, señor Disney. Ay, si hubiesen puesto el reloj de volver al futuro, directamente coronaba a ganadora a la remake. Pero no pasó. Cuestión que la versión original tiene un problema. A la mañana siguiente de que Pinocho cobra vida, Jepeto lo manda a la escuela. It's y lo manda solo. A pesar de que el pibe nació ayer, ¿cómo lo vas a mandar solo a la escuela si ni siquiera sabe lo que es una calle? ¿Sos tarado, Gepetto? Boludo. Todo lo malo que le pasa a Pinocho es por culpa de Gepetto que es un inconsciente. Y pensé que Larry remake esto lo iba a solucionar, porque no lo manda a la escuela al otro día. Pasan un tiempo juntos en la casa hasta que decide mandarlo. Maybe it is la to to school. Los dos son unos padres de mierda, porque a los dos casi se les prende fuego el pide. Pero por lo menos Jepeto Remake pasa tiempo con el chico. Cuestión que también lo manda solo y uno podría pensar, bueno, ya habrá salido algún día de la casa y qué sé yo, pero... Father, what's that big shining thing? Oh. That is the sun, my son. Ah, Pinocho nunca vio el sol, ni siquiera sabe lo que es el sol. Jepeto no le enseñó nada y lo manda solo a la escuela. Pero sos tarado, Boludo. Punto en contra para la remake por no solucionar esto y encima empeorarlo. Y ahora otra cosa que hace mal la remake. ¿eh? Para mí, ¿eh? para mí. En el original, Pinocho no sabe distinguir entre el bien y el mal y por eso cuando va a la escuela lo interceptan estos dos y lo convencen de ir al circo y Pinocho va porque Pepe Grillo es un pelotudo que se queda dormido y no lo puede ayudar bien. En la remake pasa lo mismo pero Pinocho no se va con ellos elige ir a la escuela pero en la escuela lo echan y recién ahí se va al circo o sea, no es por culpa de Pinocho y su falta de conciencia se va al circo porque lo rajaron de la escuela no tiene sentido esto con el mensaje que quiere dar la película así que punto para originar por respetar su propio mensaje la escena del baile está muy bien en las dos. En la remake suman esto de que Pinocho puede hacer fuego con las patas, pero más adelante vamos a ver si está bien o está mal que Pinocho tenga poderes. Porque tiene más poderes. Cuestión que baila, baila, baila, que te baila, y aparece en la remake un personaje nuevo. Esta niñata que quiere ser bailarina, pero tiene un problema en las patas, entonces se fabricó una marioneta para que baile por ella, porque en este mundo todos proyectan sus frustraciones en marionetas. No me parece mal que metan personajes nuevos, pero el tema es que este no es un carajo. Pensé que ella iba a liberar a Pinocho de la jaula, pero ni siquiera eso. Todo lo de esta nena ocupa tiempo innecesario en la película, igual que este personaje que aparece y le quiere comprar un reloj a Jepeto y Jepeto no se le quiere vender y uno se pregunta ¿Para qué me están contando esto? Porque se me canta el culo. Punto a favor del original por tener más ritmo e ir directamente al grano. En ambas películas Pinocho es enjaulado por el dueño del circo, pero se escapa de formas diferentes. En el original aparece la de Madrina. <risa> Y después de la escena de la crecida de nariz lo salva. Todo muy oportuno, muy mágico, muy. Nah. Pero bueno, a veces sucede. En la remake no aparece la de madrina, pero sí está lo de la nariz. Y usan la crecida de nariz para que Pepe Grillo llegue a las llaves de la jaula y lo libere. I don't be a real boy. <risa> oh. Espectacular, eh. Medio parecido a Shrek, pero bueno. Alguna burrada como traigo ropa interior de mujer. Ah, Traigo ropa interior de mujer. Punto para la remake. Tanto en la original como en la remake, Pinocho cae en la feria esa donde están los nenes que hacen cosas malas. Pero hay diferencias. En la original, la feria es fea. Pero fea bien, ¿eh? Es desagradable, como Pumba. Pero desagradable bien, como Scar. Tiene que ser así porque te tiene que generar rechazo. En la remake es bellísima. Muy cinematográfica. Parece un lindo lugar. Me, me dan ganadir. En las dos, los nenes hacen cosas malas. Pero en la original, además, fuman. En la remake no fuma, Malísimo que no fuman. O sea, pará. Está mal que los nenes fumen. Vos, nene que estás viendo esto, no fumé pero en la película hubiese estado bueno que fumen, así que todo esto de la feria es un punto para el original. Y eso no es lo único. Y no, porque en el original Pinocho se pone a tomar y a fumar porque el de no sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y encima Pepe Grillo, que tiene menos ganas de laburar que patada de monja, no lo ayuda. En la remake se da cuenta que está mal y lo hace con culpa, haciendo que tenga menos sentido todavía el mensaje de la película. Otro punto para el original. En las dos películas conoce a Polilla y en las dos se va a jugar al pool con él y acá el momento más esperado por toda Latinoamérica unida. Porque Polilla le dice a Pinocho que le pegue una buena pitada a la mano y Pinocho le contesta... Ok, Polilla. En la remake no le pide que haga nada y Pinocho no dice ok, Polilla. ¡Noooo! ¡La puta madre! decepción, el dolor, me vi toda la película esperando que diga que hay polilla y no dijo que hay polilla, la pauta va. Punto en contra para el remake por no decir ok polilla, no, ¿sabes qué? Que sean dos puntos en contra, me chupo un huevo, es mi video y hago lo que quiero. Y al que no le gusta, que se joda. En ambas películas, polilla y los demás nenes se convierten en burros y le tenía mucha fe a la transformación de la remake porque ya la original da mucho miedo. Y dije, oh, acá en la remake la rompen, ¿eh? Y no rompieron nada, ¿qué van a romper? Si bien no está mal, no sobresale. De hecho, es igual, igual al original. Unos ladrones, punto para el original. Lo que sí está buenísimo, pero buenísimo de la remake, es que aparecen unos monstruos tipo de humo que te pasan a buscar para llevarte. Eso sí da miedo, me gustó gran aporte punto para la remake y otro punto que se lleva a la remake es por la ballena, en ambas versiones Pinocho se escapa de la feria este y se entera de que Gepetto está en el mar, lo va a buscar y terminan adentro de una ballena, pero en la remake qué ballena, es un monstruo con tentáculo y alto diente no, puntazo este, de ¿eh? puntazo en ambas versiones salen de la ballena haciendo un fuego, y en ambas versiones llegan a la orilla, En el original impulsado por la ballena, y en la remake gracias al poder de Pinocho de mover las patas muy pero muy rápido, y la verdad, qué banco que Pinocho Pinocho tenga poderes, viejo. Todos deberían tener poderes. Así que punto para la remake por los poderes de Pinocho. Y ahora sí, el cambio más polémico: el final. En el original, Pinocho muere por salvar a Chepito. En la remake, muere Chepito por salvar a Pinocho. My boy. Father, talk to me. Say el lágrima de Pinocho se pone a llorar, y por algún motivo que no se explica, una lágrima de Pinocho lo revive. En el original, Geppetto se pone a llorar y el Hada Madrina le revive al pibe. Que tiene más sentido, porque ya se había presentado el Hada Madrina y ya le había dicho que si hacía las cosas bien, lo convertía en un niñato de verdad. Pero las lágrimas se lo sacaron del culo de madera viejo, cualquier cosa. Punto para el original. Ah, y además en el original está esta imagen del pibe muerto en un charco, que es buenísima, planazo este. Otro punto para el original. La cosa termina en el original con Pinocho convirtiéndose en un niñato de verdad y bailando con Jepetu acá para allá, jajaja. Ja, ja, ja, ja, ja. y con Pepe Grillo ganándose una medalla por ser una buena conciencia cuando en realidad no hizo un solete. Un tarado Pepe Grillo. En la remake Gepetto le dice a Pinocho que no hace falta que sea un niñato de verdad Que lo quiero así como es, rebelde y angelical, así como es Y me gusta este mensaje, lástima que después sí se convierta en un niño de verdad Vos me estás jodiendo Me tomaron el pelo, se burlaron de mí Pero qué es esto, Dios mío ¿Para qué me decís una cosa si después me vas a mostrar otra? Punto para el original Y otro punto en contra para la remake por no poner ok polilla ¿Cómo no vas a poner ok polilla? Boludo por una aplastante, esperada y tendenciosa diferencia, el original de Pinocho le gana a la remake. ¡Felicitaciones! ¡Fuerte aplauso para ellos! Ahora la pregunta es, ¿qué pasará mañana cuando enfrenta a la Bella y la Bestia animada contra la Bella y la Bestia Live Action? ¿Cuál ganará? ¿Los objetos reales serán tan espantosos como los animales de Rey León? ¿Bailarán el temazo? Todas estas preguntas serán respondidas mañana mismo, así que activa el recordatorio del video para verlo ni bien sale por si me lo baja Disney por copyright. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.